La información la ofreció el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia, Duarte, Juan María García, quien aunque dijo el sector empresarial está de acuerdo con hacer efectivo el aumento del 14% al salario mínimo, no lo aplicarán hasta tanto no se haga efectiva la categorización de las empresas. El sector laboral de aumento, el siempre ha estado de acuerdo con el aumento pero sí, no estamos de acuerdo la relación de que se habló de que se van a clasificar a lo que es las empresas, porque no es posible de que una, un pequeño colmado, de un salón y un negocio de menor cuantía tengan que pagar el sueldo que pagan las grandes empresas. En el caso, por ejemplo, de los bancos, eh, Grupo, por ejemplo, Ramos, para mencionar una empresa que son empresas grandes, por lo no menos. Entonces, según, según la forma, ustedes pagar el mismo, el mismo sueldo que pagan esas empresas. María habló además de la posibilidad de que este sector realice paros escalonados hasta que su reclamo sea escuchado por las autoridades. Eh, si, eh, anunciamos en Santo Domingo ayer de que no, de no hacer posible rectificar la clasificación de las empresas. A partir de la semana próxima habrá otra reunión de la empresariado nacional para ya tomar medidas de paro escalonado a nivel de los pueblos y de alguna provincia para aperturar esos trabajos.